La noche anterior había sido muy larga. Apenas recordaba nada, pero en aquel momento solo sabía dos cosas. Una, que tenía la resaca del copón y dos, necesitaba comer algo, y cuanto antes. Llegado a ese punto, solo tenía tres opciones. Ahora bien, ¿con cuál quedarme? ¿Ir al condis? ¿Ir al súper de la vila? ¿O robar a un vecino? En situaciones desesperadas hay que tomar medidas desesperadas.